Hola amigos del canal, hoy vamos a probar uno de esos videojuegos también clásicos de Capcom del año 87 y que fue todo un éxito en la recreativa eh, Veremos cosas que nos suenan y a ver si consigo pasarlo porque hace mucho que no juego aquí nos va a contar la historia de que hace mucho tiempo pues los dragones bajaron del cielo y me pusieron el reino en la oscuridad y nosotros pues tenemos que salvarlo. ¿Salvaremos al presidente de los Estados Unidos otra vez? Bueno, yo ya no me acuerdo hace muchísimos años pero sé que había que coger llaves, tiempo, que, que era un poco ajustado, que teníamos enemigos por todos los sitios y que había piedras Que no se podían romper O algo así Pero que si sí, luego sí se podía con Algunos trucos Ay Acabo de perder la armadura Uy Y aquí acabo de perder El pellejo Ya Es que hace Vamos, este sí es verdad Que no juego Desde el año de Maricastaña Pero Pero visí esto encima de todo o sea que, mira, ¿veis? Ese Pou no suena. Aunque me hayan matado, el Pou, a ver si se ve el ratón, no se ve el Pou, habla de los dos muñecos. Eso es del 1943, o, o al revés, tendría que ver cuál es. Pero bueno, han reutilizado algunas cosas, algunos muñecos, incluso... Estos que nos atacan en algún momento la cara me recuerda a los del Ghost and Goblin. Pero vamos, es una es imaginación, es mía. Y tiene un detallito juego que está guapo, que son los fósiles que aparecen en las paredes. Bienvenido a la mazmorra. Vale, voy pues a estar. Vamos allá, a ver, de por aquí. Muere. No me acuerdo si había energía. Aquí hay un. Energía, no. Poderes, pócimas. No me acuerdo, hace muchísimos años. A ver. Otro mago. Otro pong. De eso. A ver si nos sale un avión pegado y, y va disparando. Y tiempo. ¡Ey! Exit. Eh, salimos de la mamorra. Y ahora pues tenemos que ir para. Para el final de la pantalla. Vamos, vamos. La verdad que el juego es súper adictivo O sea, es muy divertido Aunque veremos a ver cuando empiecen a matarnos Varias veces como empieza a romper los, Las partes circulares que tenemos colgando Algunos Y ah, ya ves, ya casi me he pillado. Otra llave Y la planta esta que nos come Vámonos, Lucas. A ver si me cierran energía. No me ha dado tiempo. No soy nada bueno en este juego. Aunque antiguamente pues llegaba un poquito más lejos. Pero... Vamos. Vamos a pasándola. Vamos al grano. Hijo de... La su madre. Aquí. Que mira que viene, ¿eh? Que no se harta con... Que no se hartaba con... ¡Ostras! ¡La piedra! Y hemos llegado sin poderes y sin nada. Hemos llegado ahí en calzoncillo. Eso no vale. A ver, a ver si ahora con esta armadura podemos. Y esta musiquilla me suena. Ahora que ya han pasado los años... Ha tenido que era hombre. Me suena al al Spirit, al Ninja Spirit. Bueno, hemos pasado la primera pantalla. Hemos tardado, eh. Hay que tardar menos. Joder, nada no más empezar ya no ha pillado. Y la versión japonesa, pues dicen que es mucho más difícil. Fósiles ahí en la pared. Ay, que explota esto, yo Joder. Dios, que difícil es. Eh. Sin embargo, en la máquina parecía mucho más sencillo. muere Dios, me voy a tener que saltar las piedras. Eh. Vamos. Game over. Game over vamos a intentar otra vez ahí vamos joder pero si es que no ponen pelo tantos segundos pero si no mueve A ver. Este tío ardiendo ahí el minotaurio. Este, el minotauro este aquí esqueroso. ¡Vamos! ¡Anda, no! Otra vez del escudo. Ya me ha puesto en pelota. ¡Yo! ¡Me no va a matar! ¿Lo voy a pasar de aquí? acá para arriba que hay fósiles y de esto azul que, que explota anda y me acaba de salir de salir otro bicho y me ha dado tiempo menos más que he entrado a, aquí a la mazmorra abre pero por el tesoro dame más llave está en deuda Toma algunas monedas. Se ha pensado que estamos pidiendo en la puerta de él. Aunque toda. Toda la. Yo, ellos nos está esperando esto ya. Hijo de puta. Bueno, pues continuamos la aventura. Por aquí hemos pasado antes, ¿no? A ver la culebra, otra llave, ¿y ahora qué?, la piedrecita de los cojones. vídeo voy a tener que hacerle corte pero, o sea, que pega no, cortar porque si no que, pero bueno aquí la cosa es que me ponga el calzoncillo, ya está y ahora game over. vamos a ver, por ahora vamos a puntuar un poquito punto a favor el juego o sea, el juego este es súper original, una pasada eh, es increíble Está muy bien hecho. Es un bárbaro. No es ni Conan, no es ni rasta. Hay que hemos al enemigo. Y la idea es muy original. Eso de ir colgándose por ahí. Yo soy la víctima perfecta. Tres este piedras menos rotas. Pero yo, para mí, que te que atacaban de dos en dos. Vamos a ver. Según las cabres, Ya está Con los puñales es lo mejor Me cago en la madre que te parió Pero no me machaca Encima se me ha ido la tecla Vamos a ver A ver, los puñales es lo más efectivo Contra las piedras Curioso Pero por qué me cae encima Directamente, venga Ya estoy muerto Uf. Ya está Segunda pantalla pasada Pero eso 8 Aquí cambia un poquito los gráficos Son muy parecidos En los colores al Satan Un juego de Amstrad Que se basó en este ¿Cuánto dinero tengo? ¿Compro una armadura más grande? ¿O esta? ¿Esta no tengo? ¿Money? ¿Money? ¿Y esto? tres. Vale, y power, vamos Y llaves 30 O sea, cada llave 30, ¿y cuánto me queda? ¿Cuánta plata me queda? Ya está, da igual Hostia, las gotas estas, las detesto Todavía no he usado ningún poder que no, que no me acuerdo ni si lo hay Dios, pero me ir más por culo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ay, la piedras! Que me ha dado un pedrazo Aquí había que tener los 18 sentidos a tope con piedra va Y esto cae el fuego, ahí va Vámonos para arriba ¡No! A tomar viento Vamos en otra vez. Era de esperar. Y vamos con los puntos a favor original, no sé qué, esto y lo otro, ¿no? Punto en contra. Un poco más difícil. Y.. y vamos. Mira la super. Esto había que cogerlo o matarlo. Y uno va a ya matarlo Dios, las plantitas de la nariz es como jugar de nueva no me acuerdo de nada Puedes escapar, dame energía o dame una armadura. Oh. Buena suerte, dice, pero se está cachoteando de mí. No, hombre. la llave y ahora uno si los muertos y las cosas, eh ¡Qué difícil! tiempo wow. ¡Tiempo! ¡Venga! Quiero que me vaya aquí de esta plataforma. Sí. Vámonos. No, no. Uf, me dio la que de un esqueleto. Oh, uh, van quedando menos cosas. Hay que coger más pasta, ¿eh? A ver si ponen un cajero por ahí. Vamos. Piedras estas que no se ponían destruir y había una manera de destruirlo. No. Dame algo. Vaya, dame algo. Más tiempo. Bueno, venga. ¡Yo! Tiempo, pero otra vez en calzoncillo. ¡Dame algo! ¡Dame ropa! ¡Dame ropa! ¡Más tiempo! ¿Por qué tanto tiempo? ¡Más tiempo! ¡Más tiempo! Aquí está un dragón. Que claro, vamos calzoncillos. Pues nos ha dado para monos. Ya no hay enemigos, ya solo está el enemigo final. Ya está, no ha dado. No estamos haciendo nada. Solo hay que esquivar. Ah, mira, ya está. Ah. 800 euros. Vamos a ver la fase 4. Fase 4. Ya está, hemos servido de hamburguesa. Ay, espérate que aquí está este. A ver si Dios. La música ha cambiado Solo quiero pasar Tiempo y un enemigo La Madre que los chocos Vamos, vamos, vamos, vamos ¿Dónde estoy? Ay, me ha dejado arriba, menos más estos no es que sea muy peligrosos, estos enemigos, los demonios, estos. Más que hay un pedazo roca encima que vamos. Que música de iglesia, esto ya no me acuerdo. no, vamos abajo. No, no. ¿Por qué nos ha dado una telaraña? Paul? aquí. Venga. Estoy en deuda contigo. No tengo para esta. Me cachila más. 600. Vamos con más porciones y más llaves. Que amor. El puente del gusacón. Del gusacón. Ja, ja, ja. Me mueve el teclado. A ver. Iba a jugar con joy pero... Hay que configurarlo. Mierda, no da la piedrecita. Más tiempo, sospechoso. Entramos In. bienvenido a la mazmorra y ahora qué. Un tesoro. ha matado. Ya no me acordaba que esto era tan difícil, de verdad. Se ha cerrado la morra y ahora para arriba. Más tiempo y la piedra que nos ha pisado. La culebra, es que está dando una vuelta antes. conmigo, un aviso y encima no me ha dado tiempo a leerlo ¿y ahora qué? ¡no! ¡es en pelota! a ver si pasó una armadura, venga ¿O algo? Oh. Otro punto en contra, que no empieza donde te mata. Joder, siempre te manda para atrás y te desarman otra vez. Eso sí que no me gusta nada. Ya, continuamos. Ya que estamos aquí, ¿no? Más tiempo. Aquí parece que ha aparecido donde. ¡Eh! ¡Eh! No me acordaba que este era el enemigo, parece el del gozan goblin. Estamos llegando al castillo a la parte de arriba. Ya estamos a ver el calzoncillo. calzoncillo Puta piedra ¡No! A ver, ¿dónde estamos? ¡No ha comido! A ver el cofre que tiene toro y el mago uff spinning chul y destroyer y eso que es? mierda me he despistado dame algo tú. mierda podía haber cogido más. Ah. No le he quitado ni una vida A ver cómo era el truco No es que que subiste arriba otra vez Si ya estaba en el monstruo ¡Desgraciado! Y encima viene esta a ponerme en pelota Bueno, pues no me acordaba cómo era el juego y volver a jugarlo es demasiado. Eh, se me ha olvidado por el camino, pues, coger energía, coger más de todo. Entonces he llegado a un enemigo que ya es que no puedo con él. Entonces, pues, quizás lo dejo aquí en una parte 1 y valorar el juego, que está muy bien pero que es que es dificilísimo, es, es, es prácticamente injugable, o sea, en el sentido de, de cuando llega a un sitio y te atranca, es que te queda ahí atrancado y, y no te da esa posibilidad de otros juegos de no lo sé, pero bueno, está muy bien, lo tengo que puntuar a media, entonces me quedo con el buen recuerdo, me quedo con la originalidad, con la jugabilidad, pero la dificultad pasa de aquí, aquí, y eso no es bueno. Así que por ahora, el, que el juego es buenísimo, ya está para un 8, un 9 o por ahí. Pues lo voy a dejar en un 7. Pero nada más que por lo difícil. O quizás en, en un 6. Así que bueno, espero que le haya gustado el vídeo. Me despido. Y hasta la próxima. No lo he conseguido. Fracaso. Al ordenador le voy a dar, si no te suscribes al canal o le das un like.